Bueno pues ya, ya estamos grabando, buenos días buenos días de, de Viernes Santo, bienvenido a, a un nuevo curso de yo sigo publicando, ya veo que tenemos 224 personas, veo que no nos interesa mucho la Semana Santa, pero bueno, como no tenemos muchas cosas que vamos a estar todo el día en casa, qué mejor que con Viernes Santo con SPSS, hoy tenemos aquí a, a, a Cristian que, que se Cristian José Álcar González, que muy amablemente se ofreció a darnos un curso de SPSS, que además fue muy, fue muy demandado por, por el grupo, el grupo de, de Telegram. Eh, Cristian está actualmente en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa y todavía está en la fase de realizando su tesis doctoral, ¿verdad Cristian? Eh, además, estoy como le he me parece que es bastante joven y ya tiene bastante experiencia, experiencia docente. Y, y bueno, yo creo que no va a ser una introducción básica, no, porque el curso va a ser de una hora y cuarto una hora y media, eh, a SPSS. Eh. ¿Habéis, vi habéis visto que habéis tenido algunas problemillas con, con la licencia de SPSS. Ya sé que la Universidad de Granada compra una licencia, pero por lo visto, justamente, ahora se ha caducado, ¿no, Cristian? ¿Tú nos puedes informar al respecto? Sí, bueno, eh, eh, tenía licencia hasta el 31 de marzo de 2020, pero toda esta situación supongo que no habrán podido renovar... Sí, imagino que tendrán mucho lío ahí... ...creo que se encarga el CECIR, ¿no? ...del CECIR, Informático sí. de, de renovar sí. licencias. licencia... ...imagino que estarán... ...pues que estarán saturadísimos... No, con, con bien, ¿no? ...pero bueno... ...no me voy a entretener más... ...Cristian, muchísimas gracias por, por, por... participar, por darnos este curso... ...por darnos el siguiente... ...porque ya tú ya formas parte de, del cluster de profesores de aquí de... ...de yo sigo publicando... Eh, entonces te voy a dar las la palabras, ¿vale? Y muchísimas gracias. Yo estaré por aquí por si hay algún problema técnico y, y te seguiré escuchando. Yo tengo dos pantallas y te voy, te voy escuchando también porque también me interesa muchísimo el curso. Un abrazo y Venga, encanta, Dani, muchas gracias por la presentación. Bueno, eh, antes de, de comer, ¿vale? Os voy a, a enviaros por el grupo de Telegram eh, una presentación que, que he hecho, ¿vale? Para que podáis eh, seguir la tengáis de, de manual. Eh, ahí está. Bueno, se supone que ya la tenéis que tener ahí en el grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Bueno, como ha dicho Dani, pues bueno, este curso es, va a servir como de introducción al programa estadístico de SPSS, ¿de acuerdo? Eh, como habréis visto en el calendario, ¿vale? Este curso está dividido en dos días. Eh, hoy, donde veremos un poco ¿no? la creación de bases de datos en el programa SPSS, ¿vale? Y el manejo de la misma. Y el viernes que viene, creo que era a las 10 de la mañana, ¿vale? Pues ya realizaremos algunos análisis estadísticos más habituales con el, con el programa, ¿de acuerdo? Eh, Como hay, supongo que como hay gente de muchas ramas, de acuerdo, eh, he intentado enfocarlo de una manera bastante sencilla para que todo el mundo pueda eh, seguirlo. No obstante, si luego surgieran dudas, pues, eh, tanto por telegram o por correo me podéis escribir y podemos ir resolviendo todas las dudas que se plantee. Eh, bueno, el, deciros también que, bueno, como habéis visto, el, el problema que tiene SPSS es que no es un software libre, ¿vale?, como comentaba antes, pues sí, la, la universidad tiene licencia para que toda la comunidad lo pueda utilizar, pero bueno, con todo este problema expiró el 31 de, de marzo y supongo que no habrán podido todavía renovarlo. Eh, sin embargo, eh, por otro lado, el principal eh, ventaja que tiene este programa, o al menos yo lo veo así, vale, es su interfaz gráfico. ¿vale? El interfaz gráfico de SPSS es muy sencillo y muy intuitivo, y eso permite que una persona que no tenga excesivo conocimiento de programación, o programas estadísticos, ¿de acuerdo? Pueda realizar análisis con, simplemente haciendo un par de clics en el, en el programa. Eh, bueno, y dicho esto, pues, después de este curso, de esta introdu pequeña introducción, pues, siguiendo un poco la línea de pero del otro día, para que no haya problemas de, de conexión, voy a desconectar la, la cámara, ¿vale? Y voy a compartir la pantalla. Eh, intentaré no ir muy rápido, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, tenemos poco tiempo y quiero contaros muchas cosas. Luego dejaré al final 10-15 minutos para que me podáis hacer todas las preguntas que haráis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a desconectar la cámara y voy a mostrar la pantalla para que podamos verlo. Eh, a ver, me dice que hay un error al mostrar mi pantalla. Ahora, vamos a ver si se pudiera ahora. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí podéis ver mi pantalla? Sí, ¿Sí? ahora la vemos De acuerdo. Pues vamos a ello entonces. Bien, por aquí, cerramos. Bueno, SPSS, ¿vale? Yo voy a trabajar con la versión 24, ¿vale? Si no recuerdo mal, creo que está por la 26. Pero este año he estado trabajando con la versión 24, la 23 y la 25 y no hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, no, si alguien tiene la 26, no creo que tenga tampoco excesivos problemas. Bueno, SPSS, ¿vale? Este es el icono de SPSS, al menos la versión 24, ¿vale? Cuando Y cuando la abrí, se abre estas dos pantallas, ¿vale? Esta que es la pantalla principal y en alguna versión también se abre el visor de SPSS, ¿de acuerdo? Eh, en esta pantalla es donde se van a ir registrando todos los análisis que vayamos eh, realizando, ¿de acuerdo? Hoy no la veremos eh, mucho. ...simplemente nos centraremos en la pantalla principal que está que tenéis eh, aquí, ¿de acuerdo? Bueno, eh, para ir de, de, de, desgranando toda la eh, parte que tiene esta pantalla... ...pues bueno, eh, aquí arriba pues, aparece la barra de título, ¿de acuerdo? Eh, por defecto, eh, cuando abrí el, el programa, el, por defecto sale sin título 1, ¿de acuerdo? Luego, cuando guardemos el fichero de datos, eh, se cambiará el nombre automáticamente... Luego, eh, aquí aparece la barra de menú, como cualquier otro eh, programa informático, ¿vale? Donde contienen las principales funciones que tiene eh, implementada... ¿Christian? sí. con todos los respetos, perdón que te interrumpa, Algunos no vemos la presentación? No, la presentación la he pasado, eh, en un PDF que lo he pasado por Telegram. Pues no te vemos a ti tampoco. No, la, la, la, la, lo que es la, la pantalla lo he, lo he desconectado para que no haya problemas de conexión. Ah, o sea, que tenemos que verla en negro. Bueno, se supone que ten, ahora mismo tenéis que estar viendo el programa SPSS. ¿No se ve? No, no, sí, no, no. yo lo, lo veo, veo ahora, ¿eh? Yo ahora. no lo estoy viendo para nada, ¿eh? ¿No? Así, ahora. Ahora mismo tengo no. puesto el, lo que es la ventana de SPSS. Pues no veo nada. Voy a salirme y entrar otra vez. A ver si es por, si es por eso. No lo sí, sé, pero... no lo sé. Sí, porque si eh, por el tema parece ser que está comentando la gente que sí lo ve. Entonces, sí, ¿será sí. algún problema...? Vale, pues disculpa, voy a entrar y salir todo. Nada, nada disculpa. Bueno, yo, a ver, eh, comento que como tengo abierto el SPSS, el Local no, lo que es chat no lo puedo leer ahora mismo, ¿vale? Si surge alguna duda o hay un problema, entráis con el micrófono y me interrumpí, ¿vale? Sin, sin problema. Bueno, como estaba diciendo, pues, eh, esta mm, línea de aquí, de, ¿de acuerdo? Es la barra menú que contiene las distintas funciones que viene implementadas en el, en el programa, ¿de acuerdo? y eh, esto es lo que se conoce como barra, la, la barra de herramientas, pero a mí me gusta llamarlo los botones rápidos, ¿vale? Botones rápidos en el sentido de que eh, podemos hacer eh, la función que sea, ¿vale? Con simplemente hacer eh, dicho clic. Eh, especialmente eh, va a ser útil, por lo menos, lo que vamos a ver, eh, este botón, ¿vale? Que de, después veremos lo que sirve. Y luego también este botón, que a mí me gusta eh, personalmente mucho, ¿vale? Si voy a pinchar, ¿vale? Vosotros... Supuestamente lo debéis tener vacío, ¿vale? Pero aquí se van eh, guardando todos los análisis, los, los últimos análisis que vais a ir realizando, ¿vale? Entonces, de una manera eh, fácil de tener eh, controlados todos, eh, todos los análisis típicos que hagáis en vuestra investigación, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, aquí ya la parte central, pues, eh, es donde se va a ir registrando nuestra base eh, de datos. Si os fijáis, eh, ahora mismo aquí abajo hay otros dos botoncitos, ¿de acuerdo? Eh, en color naranja aparece Vista de datos, ¿vale? Pero si pincháis en el botón Vista de variables, ¿vale? Cambia la pantalla, ¿vale? Esta pantalla que tenéis ahora mismo ahí es donde se va a ir definiendo las distintas eh, variables que entrarán eh, a participar en nuestro estudio, ¿de acuerdo? En SPSS, antes de registrar una o antes de, in, de introducir los datos, debemos definir las la variables, ¿de ¿De acuerdo? Luego también en esta misma pantalla, ¿vale? Eh, voy a explicar qué significa cada una de estas columnas, ¿vale? Eh, nombre, pues bueno, es el nombre que se le va a asignar a la variable, ¿de acuerdo? Eh, aquí normalmente lo habitual es ponerle un nombre corto a la variable, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que no hace acepta signos extraños, ¿vale? Como arroba, asterisco, almohadilla, etcétera, ¿vale? Tampoco acepta eh, un espacio en blanco, ¿vale? Si, por ejemplo, queremos registrar la fecha de nacimiento, no podemos poner fecha, espacio, de espacio de nacimiento, ¿de acuerdo? Eh, en todo caso, podríamos ponerlo con eh, barra baja. Y luego, tampoco nos permite terminar el eh, nombre con un punto, ¿de acuerdo? Luego, en tipo, pues, nos está indicando el tipo de variable con la que estamos trabajando, ¿vale? Si es tipo numérica, si es tipo fecha, si es cadena, eh, etcétera. Luego la columna eh, anchura, ¿vale? E indicaremos el número de caracteres, caracteres, perdón, que, que podremos incluir eh, en la celda, ¿vale? Eh, por ejemplo, si ponemos que la anchura es 3, ¿vale? Pues no podremos poner un número con cuatro cifras, ¿vale? Porque lo hemos obligado a que solo aparezca tres eh, cifras. Luego, en decimales, pues el número de decimales que va a tener el número, ¿vale? Y siempre tiene que ser más pequeño que eh, el, la columna anchura, ¿de Si, por lo que sea, ponemos un número en la columna anchura, que es más pequeño que el número de decimales, ¿vale? ¿Vale? Saldrá un mensaje de error. Luego, la columna etiqueta eh, nos permite hacer una pequeña descripción de la eh, variable. Eh, creo que permite, con máximo, 256 caracteres, ¿vale? Lo que viene siendo un tweet que estamos nosotros muy familiar, familiarizados con con escribir todo tuit eh, tweet y todo este tipo de, de mensajes en las redes sociales. Esta columna es muy interesante también porque eh, imaginad que estáis vosotros ahora registrando una base de datos, ¿vale? Y a una variable le ponéis un nombre eh, corto, que en el momento sí sabéis lo que significa, pero puede ocurrir que dentro de un año volváis a abrir esa base de datos y ya no acordéis qué significaba esa columna, ¿de acuerdo? O esa variable. Entonces, aquí nos permite hacer una descripción detallada de lo que significa esa eh, variable. Luego, voy a aplicar un ejemplo, ¿vale? Y lo veremos todo más tranquilo, ¿vale? Simplemente ahora comentar un poco por encima lo que significa cada columna. Luego, la, la columna valores, ¿de acuerdo? Eh, nos permite eh, asignar eh, valores numéricos a las distintas modalidades de una variable eh, categórica. Esto es importante ¿vale? tenerlo en cuenta y es que cuando estamos trabajando con variables eh, categóricas o cualitativas, ¿de acuerdo? Que tengan pocas modalidades, es importante introducir en SPSS eh, mediante el tipo numérica vale y asignarle valores en esta columna, ¿de acuerdo? Porque si no después, si queremos hacer eh, algún análisis posterior con estas variables categóricas, si la, podemos, si la ponemos en tipo cadena, SPSS luego no, no nos va a permitir eh, trabajar con dicha variable bueno, luego veremos un ejemplo también eh, cuando vayamos a crear una base de datos. Luego, en eh, la columna perdido pues bueno, nos permite definir códigos cuando se tiene datos faltantes. Eh, un dato faltante es cuando no se conoce información en esa celda. Eh, por ejemplo, es muy habitual, ¿de acuerdo? Cuando está, se está haciendo eh, un estudio de intención de voto, ¿vale? Y a la población y preguntarle eh, a, qué, a qué partido va a votar, ¿no? Entonces, el individuo te dice su nombre, te dice... A lo mejor la edad, pero en cambio no te dice a qué partido va a votar. Entonces, en esa celda tendríamos un dato faltante. Pues esta columna nos permite eh, asignar ¿vale? eh, un código para dicho caso. Eh, luego, eh, la, la, eh, la columna, columna, valga la redundancia, eh, nos indica la amplitud o la anchura que va a tener la columna. ¿de acuerdo? Luego, en alineación, pues nos dirá si los datos van a aparecer a la izquierda, centrado o a la derecha. Y en medida eh, nos indicaremos si la variable en tipo de medida eh, nominal, ordinal o de escala. ¿vale? Y luego rol eh, ya no, está, no, no sé cómo funciona exactamente, ¿vale? No, eh, al final dice que el papel que se va a jugar, que va a jugar la, la variable, ¿vale? Pero no, eh, no, no suelo tocar yo mucho esa columna, la verdad. Entonces, bueno, eh, definir ya un poco eh, la estructura de cómo queda englobada eh, SPSS, ¿de acuerdo? Vamos a crear una base de datos, ¿vale? Para que veáis cómo se eh, hace. Para ello, eh, voy a seguir la tabla que aparece en la diapositiva número 5 del PDF que he pasado por el grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Eh, si os fijáis, pues bueno, eh, hay una base de datos que tiene siete variables, ¿de acuerdo? Y tiene también siete eh, observaciones. Eh, como he dicho antes, el primer paso para crear una base de datos en SPSS es definir las distintas eh, variables que tenemos en nuestra base de datos. La primera variable que tenemos ahí es eh, identificador, ¿vale? En SPSS es importante crear una variable que identifique el orden en el que se va introduciendo las variables, porque eh, si posteriormente, y como veremos después, hacemos una pequeña eh, transformación de la base de datos, no podemos volver a la forma original de nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, por eso, a veces es importante eh, introducir una variable que identifique el número de, o el orden de registro. ¿de Entonces, bueno, vamos a empezar a definir las distintas variables de nuestro estudio. ¿Vale? Entonces, la primera variable es identificador. En tipo, veis que ya cuando la dais al tabulador, se rellena eh, prácticamente toda la... el resto de la columna, ¿vale? Que podamos ir modific modificándola eh, posteriormente. ¿Vale? Pues tipo... Veis que se abre aquí un botoncito con tres puntos suspensivos Si pincháis, pues podéis cambiar el tipo de eh, variable. ¿De acuerdo? En este caso, como es numérico, pues eh, la dejamos por defecto. Luego, en anchura, pues bueno, si queréis para no pillar a los dados, podéis dejarlo en la que el número sea por defecto. Y como el identificador solo toma números naturales, pues si queréis podemos bajar el número de decimales eh, a cero, ¿vale? Para que luego la visualización de los datos sea más eh, sencilla. Luego, en etiqueta, pues sí, si ya lo que he dicho antes, ¿no? Podemos hacer una pequeña descripción de la variable que tenemos, eh, con, con la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, identificador de la persona, ¿vale? Aquí ahora sí permite eh, poner espacio en blanco, ¿vale? En este caso, valores, como es una variable numérica, no tenemos que tocarlo, ¿vale? Y el resto es eh, lo mismo, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a ponerlo en escala, medida, de escala, ¿vale? Esto tampoco es decisivamente importante. Luego, eh, la siguiente eh, variable que tenemos en nuestra base de datos es el nombre, ¿de acuerdo? Pues ponemos nombre, si veis, si ahora, por ejemplo, pongo un punto, SPSS no me lo permite, ¿vale? Me sale, me va a saltar un mensaje de error, ¿vale? Porque he puesto un punto al final del nom de, de nombre de la variable, ¿vale? Entonces, nombre sencillo, sin excesivo eh, signo de puntuación ni símbolos más extraños. ¿vale? Ahora el nombre es una variable eh, cualitativa y el nombre no tiene, eh, sí, existen muchos nombres, ¿vale? Entonces, eh, tiene un número muy grande de modalidades. Entonces, en este caso, eh, aunque sea una variable cualitativa, y os he dicho antes que en este caso sería importante eh, establecerla como una variable numérica mediante la asignación de valores, ¿de acuerdo? Como en este caso, una variable cualitativa con muchas modalidades se pondría en tipo eh, cadena, ¿de acuerdo? Entonces, le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Y luego, en altura, ahora, sí sería importante eh, ampliar el número de caracteres permitidos porque eh, podemos encontrarnos con nombres que sean muy, muy grandes. Entonces, puede ser que con solo ocho caracteres eh, nos quedemos cortos. ¿vale? Entonces, por ejemplo, le voy a asignar eh, 30. ¿De acuerdo? Pero en decimal automáticamente, como hemos puesto que el tipo cadena, por defecto sale cero eh, Y luego, en etiqueta, pues, podemos poner el nombre de la persona. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, por valor es lo mismo, nada, perdido nada, alineación, en, en tipo cadena sale por defecto en tipo izquierda, ¿vale? Pero lo podemos centrar, por ejemplo, y por defecto nos lo asigna como eh, variable nominal. Luego la siguiente eh, variable que tenemos en nuestra base de datos es la edad. ¿eh? Pues eh, lo mismo, ¿no? Eh, ponemos el nombre de la variable, por defecto sale tipo numérico, que es el caso, ¿vale? Anchura lo dejamos por defecto en 8. En decimales podemos quitarlo de nuevo, dejarlo a 0 decimales, ¿vale? Para que la visualización sea más clara. Luego en etiqueta del individuo. Luego malaré no vale nada, perdido nada, y eh, medida lo ponemos en escala, ¿vale? Bueno, columna no lo estoy tocando, ¿vale? Pero eso la columna de la anchura que va a tener eh, aquí, ¿veis? Por ejemplo, identificador, no se ve bien, pero... Entonces podéis, una edad, os can, aumentar aquí el número de, de en 8, ponerlo a 10, ¿vale? Por ejemplo, si lo pongo a 15, ya ahora si, esto se, se agranda un poquito, ¿vale? O, no tanto, se puede jugar con el ratón, ¿vale? Y adaptarlo a lo que vosotros veáis eh, oportuno. Eh, bien, eh, bueno, definida la edad, pasamos a la siguiente... Variable, que es el sexo, ¿vale? Y aquí ya sí vamos a trabajar con lo que he dicho antes de la columna valores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sexo es una variable cualitativa, ¿vale? Pero como decía antes, es importante, eh, como, esta, como el sexo tiene solo dos modalidades, ¿vale? Eh, mujer y hombre, pues en este caso sería interesante eh, asignarle un valor numérico a cada modalidad. De manera que después podamos utilizar esta variable para eh, distintos análisis. Los decimales, pues por ejemplo, le vamos a asignar eh, el valor 1 eh, a hombre y el valor 2 a mujer. ¿Vale? Entonces, decimal en este caso tampoco lo necesitamos. ¿Vale? etiqueta ponemos eso, el paciente. Y ahora aquí la columna de valor es donde vamos a asignar esa, esa asignación que he comentado antes, ¿de acuerdo? Entonces, si pinchamos en la columna correspondiente, ¿vale? En la celda correspondiente, sale este botoncito con tres puntos suspensivos. Y si pinchamos ahí, se abre ese, esa ventana eh, de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que vamos a asignar el número 1 al hombre ¿no? y el, el número 2 a la mujer. Entonces, en valor le ponemos el número 1, ¿vale? Y en etiqueta ponemos hombre, ¿de acuerdo? Y le damos añadir y aparece automáticamente esa asignación ahí abajo, ¿vale? Y lo mismo hacemos para la mujer, ¿vale? Hemos dicho que le vamos a asignar el número 2, pues, en valor 2 y etiqueta mujer. Y le volvemos a añadir, ¿de acuerdo? Eh, si tuviéramos más modalidades, pues podemos poner todas las variables, eh, asignarle todos los valores eh, que necesiten, ¿de acuerdo? Y lo mismo que si nos equivocamos, pues podemos darle a eliminar, cambiar, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos hecho esa asignación, le damos a aceptar y ya tenemos ahí eh, esa columna ahí eh, guardada. Y luego, pues, bueno, eh, en este caso, eh, el tipo de medida, pues, nominal. Eh, seguimos. La siguiente variable que vamos a definir es eh, la altura, ¿vale? Es eh, tipo numérico. En este caso la tenemos registrada con dos decimales, por lo tanto, eh, dejamos los dos decimales. Y eh, en etiqueta, pues, altura del individuo. ¿Ve? Y todo lo demás, igual. Vale, ahora voy un poquito más rápido porque ya simplemente es repetir lo que he venido comentando eh, anteriormente, ¿vale? Entonces, o sea, la siguiente variable es peso. Peso, numérico, altura 2, decimales, también tiene dos decimales, pues dejamos dos decimales. En la descripción de la variable, pues, peso del individuo. Valores nada, perdido nada, columna en nada, a a derecho por ejemplo, y luego escalar medida. Y por último, tenemos eh, fecha de operación, ¿vale? Pues, entonces... En este caso, si quisiésemos dejar un espacio en blanco, vemos que va a saltar un mensaje de error, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, se puede poner, por ejemplo, f eh, barra baja oper. ¿vale? Luego, en este caso, como es una variable de tipo fecha, ¿vale? Pues eh, buscamos aquí eh, la fecha, ¿vale? Y indicamos el formato que aparece en nuestra base de datos, ¿vale? Que en este caso, a ver si lo veo por aquí, sería... Día, mes y año, ¿vale? Separado por punto. ¿vale? Entonces, aquí ya indicáis vosotros el formato que veáis eh, oportuno. Le damos a aceptar y ya automáticamente, pues, cambiar eh, la anchura, ¿vale? En una de decimales y en etiqueta es lo que decía antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, si sí es importante, eh, porque antes el, el resto de variables era muy intuitiva, ¿vale? Pero eh, nosotros estamos sabemos lo que va a significar esta variable, ¿vale? Pero debajo de dentro de un año, cuando abramos este fichero, pues no nos acordamos qué significa f barra baja oper, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí ponemos una pequeña descripción de lo que significa esta eh, variable, ¿vale? Y el resto, pues, por defecto. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos definido todas las variables que eh, van eh, a tener nuestra base de datos, ¿vale? Eh, bueno, aquí podemos también jugar un poquito con, con todo esto, ¿vale? Si, por ejemplo, seleccionamos esta fila, ¿vale? Y hacemos clic, podemos cambiarle el orden en el que va a aparecer nuestro fichero de datos, ¿vale? Simplemente con hacer clic y arrastrarlo a la posición que queramos, ¿de acuerdo? También podemos copiar eh, variables, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, seleccionamos la fila 6, el peso, y le damos botón derecho, copiar, ¿vale? La podemos copiar en la siguiente fila, ¿vale? Pero eh, veis que como SPSS no acepta dos variables con el mismo nombre, eh, por defecto, el nombre de la variable parece bar 00001 ¿vale? Entonces, bueno, luego posteriormente pues, podéis cambiar el nombre eh, que vosotros queréis, ¿vale? Por ejemplo, pues, peso, de, peso post operación, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y así sucesivamente. No obstante, como esta no la tenemos registrada en la base de datos, pues la voy a borrar. Y eso es todo en cuanto a definir una, la, las distintas variables que van a entrar en la base de datos, ¿vale? El siguiente paso es introducir los datos en la base de datos. Entonces, cambiamos, eh, pinchamos el botón vista de datos, ¿vale? Y volvemos a la pantalla eh, original, ¿de acuerdo? Y ya, pues, simplemente introdu eh, introduciendo los distintos valores que aparecen en la base de datos, ¿vale? Se puede meter tanto por fila como por columna, por columna ¿de acuerdo? De, eh, lo que sea más cómodo para cada uno. Entonces, me voy a la primera celda, pongo el 1 y dándole al intro, pues, voy, perdón, al enter, voy ya metiendo la distinta información. Voy un poquito rápido, ¿vale? Para no perder excesivo tiempo este, en este, este asunto. y nano, estrella y Ricardo lo pues, da, pues seguimos registrando la distinta información quizá un poco lento, ¿vale? pero quería crear una base de datos de cero ¿vale? para que si necesitáis vuestra investigación realizarlo, pues eh, tenéis un, una, una introducción, ¿vale? de cómo hacerlo luego ya cuando vamos a hablarles vale esto es lo que yo quería comentaros también eh, recordad que hemos asignado el número 1 al hombre y el 2 a la mujer, ¿vale? Entonces, si ponemos 1, eh, es suficiente, ¿vale? Ya lo cambia automáticamente a, a, a la categoría que le hemos asignado, ¿vale? Como hemos asignado el 1 a hombre, pues automáticamente aparece hombre. Y si ponemos el 2 que corresponde para las mujeres, pues automáticamente se pone... Eh, el, el SMS se lo recoge como mujer, ¿de acuerdo? Sí. Perdón, aquí he puesto un 11 estemos rellenando nuestra base de datos bueno, una cosa que no he comentado, es importante ¿vale? Eh, los números decimales, SPSS hay que ponerlo con coma, ¿vale? con punto no lo coge entonces en este caso hay que poner eh, coma, por ejemplo, R que tuve el otro día un curso R el número decimal es con punto entonces es importante tener todas estas cosas eh, en cuenta a la hora de eh, trabajar con los distintos programas eh, estadísticos, ¿vale? uno coma 69 1,71 y 1,76. Bueno, los lo datos he inventado, ¿vale? Eh, enteramente, no, pueden caracterizar de sentido perfectamente. 87,75, 76, 75, ya estamos terminando. 6,25 y 79. Y luego la fecha, pues, como hemos establecido el formato que queríamos, pues, eh, lo cojo también automáticamente, ¿vale? Pero, 27 del 9 del 2017, eh, 15 del 12 del 2016, 17, 06, 2019, 05, 10... Me he soltado una fila, pero no pasa nada, como esto he inventado. y lo invento eh, 0804 2015, ¿de acuerdo? ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra base de datos eh, creada, ¿vale? Veis que eh, aparece en la variable sexo, ¿vale? Que le habíamos sonado uno hombre y dos mujer, aparece hombre y mujer, ¿vale? Si pincháis en este botón que os he dicho antes, ¿vale? En este que aparece en lado dos flechitas con el 1 y el A, si pincháis en ese botón que etiqueta de valor, veis que se cambia esa columna a 1 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ya como resulte más cómodo, como queráis, ¿vale? Si queréis que aparezca solo el número que le hayas asignado, o si queréis que aparezca eh, hombre, mujer, o no, las distintas variables que estáis eh, trabajando. ¿Bueno? Entonces, bueno, hemos creado ya nuestra base de datos, ¿vale? Y el siguiente paso, pues, es guardar el fichero, ¿de acuerdo? Entonces, para ello habría que irse... A, a la barra de, de menú, ¿de acuerdo? Y pinchar en archivo, guardar eh, como, ¿de acuerdo? Y eh, aquí ya, pues, el nombre de archivo, le ponéis, pues, si queréis, el eh, curso eh, SPSS, ¿de acuerdo? Y es importante que eh, sea guardado con extensión eh, estar ¿vale? Eh, para que eso es eh, como guarda SPSS la base eh, de datos, ¿de acuerdo? Entonces, si le damos aquí... Eh, a guardar, ¿de acuerdo? Veis que ya automáticamente eh, antes aparecía título 1, pues ahora aparece curso barra baja de SPSS, ¿vale? El nombre que le hemos asignado. Y ya aquí, en donde lo hemos guardado, que es aquí en el escritorio, pues ya aparece. Entonces, si por ejemplo cerramos el, el programa y le damos eh, abrir, ¿vale? Tanto un poquito, pues aparecerá nuestro Base de datos que hemos eh, creado, ¿vale? Tarda un poquito, es un programa un poco pesado. A ver si. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos nuestra base de datos eh, creada. Entonces, bueno, esto es a lo, eh, en cuanto a la creación de, de la base de datos, ¿vale? Bueno, se me olvidó comentarlo, pero eh, cuando habéis dado a guardar, ¿vale? Eh, en el visor de SPSS os ha generado aquí un código interno que genera el programa, ¿vale? No voy a comentar para no liaros mucho lo que significa esta casa, pero mmm, rápidamente todo este código que está generando aquí, luego lo podéis ejecutar eh, de manera automática en un apartado que tiene el programa, ¿vale? Pero eso no voy a entrar a explicar eso en este, en este curso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos creada eh, nuestra base de datos, pues el, si, la segunda parte de esta de, del curso de hoy, ¿vale? Pues, la manipulación de esta base eh, de datos, ¿vale? Eh, siguiendo un poco el guión que he puesto en el PDF que he mandado por el grupo de Telegram, pues, eh, el primer paso es eh, ordenar casos, ¿de acuerdo? Cuando queremos ordenar la base de datos en función de una variable, ¿vale? Eh, ahora mismo, la base de datos está ordenada en función del orden de registro, ¿vale? Pero, por ejemplo, puede ser interesante ordenarla en función de la edad, ¿vale? Por, por, por ejemplo... Entonces, si podemos hacer botón derecho en la columna correspondiente, ¿vale? Y ordenar de forma ascendente o de forma descendente. ¿no? Entonces, si le damos a ordenar de forma ascendente, veis que automáticamente toda la base de datos queda ordenada en función de la edad, ¿vale? Si queremos volver a nuestro fichero o a nuestra base de datos original, ¿vale? O al orden que tenía eh, cuando nosotros la hemos introducido, ¿vale? Si no, no hubiéramos eh, añadido esta columna, no podríamos volver al fichero de datos original. Por eso he dicho que al eh, comienzo que es importante eh, definir una variable ¿vale? que indique el orden de registro. ¿vale? Entonces, si volvemos de nuevo a Identificador, le damos a Ordenar de forma ascendente, pues volvemos a nuestro eh, fichero de datos original. Entonces, eh, Ordenar en función de una variable sería eh, pinchando en la columna correspondiente y dándole botón derecho, ¿vale? Pero imaginad que eh, queremos ordenar la base de datos en función de dos o más variables, ¿vale? Entonces, para ello, habría que irse al apartado eh, datos, ¿vale? Que lo tenemos aquí, la barra de, de menú, ¿vale? Pinchamos en ese apartado y nos vamos a ordenar eh, casos, ¿vale? Y cuando le damos a ordenar casos, se abre ese módulo que aparece eh, ahí. Bueno, entonces... Eh, por ejemplo, vamos a ordenar ahora el fichero eh, primero en función de la edad y después en función del sexo, ¿de acuerdo? Entonces, metemos primero la variable edad, ¿vale? Eh, se, se, se seleccionaría la variable que queremos eh, meter, ¿vale? Y pincharíamos en la flechita aquí para pasarla al cajetín de la derecha, ¿vale? También se podría hacer con doble clic, si hacemos doble clic, también se aparece automáticamente a la derecha, ¿vale? Ya lo que resulte más cómodo. ¿Vale? Y posteriormente lo vamos a ordenar fichero en función del eh, sexo. ¿De acuerdo? Cuando metemos variables eh, en este cajetín, ¿vale? Pues ya se ilumina esta parte de aquí abajo, ¿vale? Aquí mmm, le daríamos a ordenar de forma ascendente o descendente, ¿vale? Y esta función es para guardar eh, el archivo eh, con esta ordenación que le estamos eh, indicando eh, aquí. ¿De acuerdo? Eh, luego el botón que aparece aquí abajo es eh, pegar es para que se genere los códigos que he dicho que no iba a comentar, ¿de acuerdo? Y restablecer para borrar toda la pantalla, ¿vale? toda la pantalla, ¿vale? Si le damos a restablecer, se queda otra vez como estaba eh, originalmente, ¿vale? Entonces, eso es importante, sobre todo, para no, que no nos pise análisis eh, que hayamos hecho anteriormente, pues, le damos a restablecer y empezamos desde el, desde el principio, ¿vale? Entonces, una vez ya introducidas eh, las dos variables, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y veamos qué sucede. Entonces, de nuevo lo que decía, ¿no? O sea, aquí se está generando un código eh, que genera internamente eh, el programa, ¿vale? En el visor de datos, ¿vale? Y si nos vamos a nuestro fichero de datos, aquí hecho, no lo ha hecho como... A ver, aquí hay algo que no está funcionando. A ver, no sé por qué no lo he cogido. A ver, esto no lo ha hecho bien. A ver, no sé si no le he dado bien. A ver, no me está... Hay algo que no me está generando bien porque, a ver, no se sé si me está, no me lo está haciendo bien. No me lo está haciendo bien y no sé por qué, porque debería ordenarlo. A ver, vamos a empezarlo de, de nuevo por si ha habido un error. Si meto la... Ah, vale, vale, vale, vale, ya, ya lo entiendo. El problema es porque no hemos puesto el seso en variable nominal, ¿vale? Entonces no cojo un orden. Entonces habría que cambiar la definición de la vista variable en cambiarlo en medida a escala ¿de acuerdo? y ahora si repetimos todo el proceso, sí debería eh, realizarlo, edad y ahora metemos el sexo y le damos a aceptar y sigue sin a ver, no sé por qué no se me está generando mm, hay un, algo que no lo veo porque si os fijáis en el pdf que he pasado eh, si os fijáis, lo tengo aquí abierto un segundo aquí a ver, en el caso, si os fijáis, esto veis que está ordenado eh, la variable ¿eh? según la edad, ¿no? eh, 20, 28, 32, 45. Y luego está ordenada a su vez por el sexo, ¿no? Si primero ordena a, a, a los hombres según su edad, y luego a las mujeres según la edad. ¿De acuerdo? Entonces, no sé por qué ahora mismo no me lo está cogiendo. A ver, voy a cerrar un segundo, ¿vale? Para ver si es que ha habido un problema al abrirlo. Y voy a abrirlo de nuevo a ver, si, a ver si esto dice de abrirse. A ver, un segundo. Estos son cosas del directo. A ver si dice de abrirse el programa. Entonces tenemos aquí el seso. Vamos a cambiarle el seso a, a escala y vista de datos. Le damos a datos, a ordenar caso. Hemos dicho que le vamos a introducir primero la edad y luego el sexo. Formación dentro, de le damos a aceptar. Y no sé por qué no me lo está cogiendo, vaya. Esto es el colmo de, del profesor, ¿vale? Que lo prepara uno en casa y luego no sale. Bueno, pues sé, no sé a qué se pueda deber. Creo que. No lo sé. No tengo. La verdad que ahora mismo, así, a de pronto, no sé a qué se puede deber, ¿vale? Pero bueno, lo estáis viendo que en el PDF que hoy he pasado, que sí se genera, ¿vale? Que eh, primero ordena eh, la edad en función del, del, del, del hombre y luego en función de las mujeres, ¿de acuerdo? Bueno, eh, seguimos con el siguiente, ¿vale? Eh, el siguiente apartado es seleccionar caso, ¿vale? Vuelvo a, a ordenar de forma ascendente la variable para tenerlo en nuestro fichero de datos original, ¿de acuerdo? Y bueno, el siguiente... Hola, Sí, buenas. Perdona, ¿será porque primero hay que ordenarlo por sexo y después por edad? No, no, no tiene por qué. De hecho, si lo probé, es que da igual el orden. A ver, vamos ya. a probarlo, pero... Sí. Yo, yo acabo, yo acabo de intentarlo también de, de y, y lo ordena, eso. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Si pones sexo primero y edad después, a mí me lo ha ordenado también. Efectivamente, pues era eso. Es verdad, es, es por el orden a la que lo he introducido en el S. Pues muchas gracias. ¿eh? Es verdad, no. ahora sí. Ahora sí, ahora sí eh, primero ordena en función... No, ya sé. Ahora comento el por qué. Vale, vale. ¿Qué me está variando? Al introducir primero la variable sexo, ¿vale? Y luego la edad, ¿vale? Entonces, primero ordena el fichero en función del sexo, ¿vale? Primero aparece todo el hombre y luego todas las mujeres, ¿vale? Porque el hombre es el número uno y la mujer es el número dos, ¿vale? Y luego, a su vez, dentro de cada una de esas particiones lo ordena eh, por edad, ¿de acuerdo? Antes lo que estaba haciendo si me, per me perdonáis, ¿vale? A ver, el sexo. Si meto el sexo en segundo orden, ¿vale? Ordena primero por edad y luego por sexo. ¿Vale? Eso es. Lo ¿Veis que primero estaba ordenada? Por edad 20, 27, 28 y luego. Es que, bueno, es que, aquí, claro, no se ve bien porque tenemos una base de datos muy pequeña, ¿vale? Pero si, por ejemplo, aquí tuviéramos otra observación que, que fuese con 20 años, ¿vale? Pues sería 20 años, hombre, 20 años, hombre, 20 años, mujer y así sucesivamente, ¿vale? Y luego saltaría a la modalidad de 27 años y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Eso es lo que estaba sucediendo. Muchas gracias ¿eh? al que hayáis comentado el error. Vale, entonces, bueno, eh, como decía, pasamos al siguiente módulo, ¿vale? Que es seleccionar caso ¿vale? Este módulo, eh, bueno, ahora mismo estamos trabajando con todo nuestro fichero de datos, ¿vale? Si fuésemos a realizar, por ejemplo, eh, la media... Eh, de, de la altura, ¿vale? Pues estaríamos haciendo la media de todos los individuos que tenemos aquí eh, registrados, ¿de acuerdo? Pero eh, puede ser eh, que en algún momento determinado, ¿vale? Solo queremos eh, trabajar, por ejemplo, con las mujeres, ¿vale? y e ignorar al hombre del estudio, ¿vale? Entonces, eh, para ello nos tendríamos que ir al módulo datos, seleccionar casos, ¿vale? Es decir, nos vamos a quedar con un subconjunto de la población que eh, verifique una cierta condición, ¿vale? Entonces, si nos pinchamos en el módulo seleccionar caso, ¿vale? Se abre esa ventanita eh, de ahí, ¿de acuerdo? Eh, bueno, aquí tiene distintas eh, funciones, veis que ahora mismo aparece, que tenemos seleccionado a todos los casos, ¿vale? Y eh, para hacer la operación que os estaba comentando, habría que pinchar en el botón si se satisface eh, la condición, ¿de acuerdo? Cuando pincháis aquí eh, abajo se abre o, o se elimina estas tres opciones, ¿vale? Eh, por defecto es descartar casos no seleccionados, ¿vale? Eso quiere decir que no vamos a eliminar todos aquellos casos que no vayamos a seleccionar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el, el, el, normalmente lo que se suele eh, hacer, ¿de acuerdo? Luego, eliminar casos, pues lo que comentaba, ¿no? Si, si cogemos solo a las mujeres, pues eliminamos a los hombres del fichero de datos, y luego copiar casos seleccionados es que estamos creando un nuevo fichero de datos solo con los individuos que hayamos eh, seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para eh, introducir ¿no? la condición que queremos eh, meter, ¿vale? Pues habría que pinchar de, posteriormente en el botón sí, los tres puntos de suspensión, ¿vale? Si pinchamos en ese botón, ¿de acuerdo? Se abre esta otra eh, ventana, ¿vale? Eh, bueno, aquí a la izquierda, eh, como siempre, aparecerán todas las variables de nuestro fichero de datos, ¿de acuerdo? Aquí en el centro tenéis una especie de calculadora, ¿vale? Por si no queréis meter las la distintas órdenes con el teclado, ¿vale? Y luego, pues, bueno, aquí aparece una cierta función que tiene implementada eh, SPSS, ¿vale? Si, por ejemplo, pincháis en una de allá, ¿vale? Pues, en el cuadro de abajo, aparecen las distintas funciones que vienen eh, implementadas en el módulo de eh, aritmética, ¿vale? Si pinchamos en una eh, al azar, ¿vale? Por ejemplo, el, la, exp, la exponencial, ¿vale? Aquí a la izquierda eh, aparece una pequeña descripción de lo que hace esa eh, función, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya es cuestión de que cada uno eh, biche un poco eh, las funciones que hay acorde con lo que vaya eh, a realizar. Bueno, bueno, volviendo al caso de seleccionar a las mujeres, ¿vale? Aquí es donde se va a introducir la orden que eh, queremos, ¿vale? Entonces, como solo queremos introducir eh, o solo queremos guardar eh, a las mujeres, ¿vale? Por ejemplo, pues... Seleccionamos la variable sexo, ¿vale? La pasamos al cajetín de la derecha y como las mujeres eran registradas con el número 2, pues ponemos igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces, con eso ya le estamos diciendo a SPSS que solo nos seleccione a las mujeres. Entonces, si le damos a continuar y aceptamos, ¿de acuerdo? Veis que en nuestro base de datos, todo aquellos que son hombres aparecen con una línea eh, tachada. ¿Vale? Entonces, ahora mismo estaríamos solo trabajando ya, o si sea, hiciéramos un análisis, por ejemplo, calculáramos la altura media, SPSS solo nos calcularía la, la altura media de las mujeres, ¿vale? Porque a los hombres lo estamos eh, ignorando. Entonces, bueno, si volvemos al mismo módulo, ¿vale? Podemos, podemos pinchar ahora en este botoncito, ¿vale? Seleccionar caso, ¿vale? Para no tener que repetir todo el proceso eh, descrito anteriormente, ¿vale? Vamos a seleccionar caso, si se, se, se satisface la condición y, por ejemplo, vamos a incluir otra eh, condición, ¿vale? Que sean eh, mujeres, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, eh, tengan menos de, no sé, 30, 35 años, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, para ello, ¿vale? Cada condición hay que meterla entre paréntesis, ¿vale? Entonces, es eso, igual a 2, ¿vale? Para que nos coja a las mujeres, ¿de acuerdo? Y el, esto es el operador. Aquí tenemos el operador lógico, ¿vale? Esto es sexo y que cumpla otra condición, ¿vale? Y esto es que sea o una o la otra, ¿vale? Este es el operador lógico o y esto es el operador lógico y, ¿vale? En este caso, como queremos coger a, mujeres que se, a las mujeres que sean menor de 35 años, ¿vale? Son dos condiciones, es decir, que cumpla una y que cumpla la otra, ¿vale? Entonces, por eso pongo ahí eh, la i inglesa, creo que es, ¿vale? Y luego, entre paréntesis, meto la segunda eh, condición. En este caso, que la edad sea eh, menor o igual que... 35 años. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y ahora pues seleccionará otro caso, ¿vale? Vale, vale, aparte de nuevo, bueno, en este caso es que todas las mujeres tenían menos de 35 años, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a quitarlo, vamos a añadir que todas las mujeres sean vamos a menos de 30 años, ¿vale? Para que lo veáis el cambio vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, Veis que ahora eh, solo nos quedamos con una sola eh, mujer, ¿de acuerdo? Porque aunque la, la situación número 2 sea mujer, ¿vale? Pero no cumple la condición de que sea menor de 30 años, ¿vale? Y así sucesivamente con el resto de eh, individuos, ¿vale? Está, por ejemplo, el número 6 si lo coge porque, además de ser mujer, también verifica la condición de que sea menor de eh, 30 años, ¿de acuerdo? Bueno, y eso con ese módulo, ¿vale? Entonces, para volver a nuestro fichero de datos original, ¿vale? Pues, habrá que ir de nuevo al módulo seleccionar casos y eh, pinchar en el botoncito todos los casos, ¿vale? Para que volvamos a trabajar con todo nuestro nuestra base eh, de datos, ¿vale? Bueno, antes no lo he comentado eh, automáticamente se ha creado al final del fichero una variable, ¿vale? Que os estaba indicando si ese individuo ha sido seleccionado o no, ¿vale? Podéis ir a Vista Variables y eliminar si no queréis esa variable, ¿vale? Y de nuevo tenemos, tenemos nuestro, nuestro fichero de datos eh, original. Vale, eso por, por un lado. La siguiente eh, opción que vamos a ver es eh, dividir eh, el archivo en función de las modalidades de una variable eh, categórica, ¿vale? eh, Ahora mismo, ¿de acuerdo? Eh, volviendo al tema de la media de la altura, ¿vale? Eh, mostraría la altura para todos los eh, individuos, ¿vale? Pero imaginad que queremos que se muestre la, la media eh, para según sea hombre o sea mujer, ¿vale? Por separado. Entonces tenemos opciones: o hacerlo como hemos visto hasta ahora, vale, con el botón seleccionar caso, pero habría que hacerlo dos veces. Y primero seleccionar a las mujeres, calcular su media, y luego volver a seleccionar a los hombres y calcular su media. O podemos dividir el archivo en función de esta eh, en función de esta variable, ¿de acuerdo? Eh, el día el próximo viernes lo veremos esto más tranquilo vale pero para que sepáis de lo que estoy hablando vale si por ejemplo quiero calcular la, la, la media de la altura vale esto el viernes que viene lo veremos más despacio vale simplemente para que sepáis de lo que estoy hablando si calculo la media veis que en el visor de datos me aparece la media pero de todos los individuos vale y yo lo que quiero ahora es que me aparezca la media de las mujeres y del hombre por separado y a la vez vale que nos lo muestre a la vez entonces para ello, habría que dividir archivos archivo según el sexo, ¿de acuerdo? Y habría que irse al módulo datos y eh, dividir archivo o segmentar archivo, ¿de acuerdo? Dependiendo la versión que de SPSS que tengáis, ¿de acuerdo? En... Entonces, si pinchamos en el módulo este de aquí de segmentar archivo, ¿vale? El que aparece justamente encima del módulo que hemos visto antes, seleccionar casos, ¿vale? si pinchamos eh, aquí se abre esa ventanita que que, que ahí estáis viendo ¿vale? ahora mismo eh, sale por defecto analizar todos los casos vale no se está creando eh, grupo y abajo tenéis dos opciones comparar los grupos o organizar los resultados por grupo estas dos opciones son muy parecidas vale lo único eh, la diferencia entre una y otra es que la primera va a mostrar las medias de la hombres y de las mujeres en una misma tabla de acuerdo y la, la tercera opción, la organizar los resultados por grupo, lo que va a hacer es que va a sacar una tabla para el hombre y luego otra tabla para las mujeres, ¿vale? Ya simplemente cuestión de gusto, ¿vale? Si queréis que os saque en una misma tabla las dos medias o si queréis que os saque una media, una tabla, perdón, para, una, para un grupo y una, otra tabla para otro grupo, ¿vale? Yo creo que es más cómodo eh, pinchar comparar los grupos, ¿vale? Para que salga eh, la, la, en una misma tabla los dos resultados, ¿de acuerdo? Eh, luego, bueno, eh, hemos dicho que vamos a dividir el fichero según el sexo, ¿vale? Pues seleccionamos pues, el y nos metemos en ese cajetín. Y eh, aquí estas dos opciones, ¿vale? Eh, la, la que sale por defecto es si el fichero de datos no está ordenado en función de la variable que estáis aquí incluyendo, ¿vale? Si el sexo estuviera, eh, perdón, si el fichero de datos ya estuviera ordenado en función del sexo, pues tendré que pinchar el botón, el botón de abajo, ¿vale? Pero como el archivo de datos está ordenado según la variable identificador, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues dejamos el botón marcado que sale por defecto, ¿vale? El ordenar archivo según variables de agrupación. Entonces, si hacemos esto, ¿vale? Le damos eh, aceptar, ¿de acuerdo? Y vuelvo a calcular eh, la media, ¿vale? Le doy aquí a aceptar. Veis que ahora en una misma tabla me saca la media para los hombres y para las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es otra manera de eh, realizar un, eh, un, una posición del archivo, ¿de acuerdo? Entonces, podéis o seleccionar eh, casos, primero hombres, hacéis el estudio, y luego seleccionar mujeres y lo hacéis todo el estudio, o con dividir el archivo os muestra los dos eh, análisis a, a, la, a la par, ¿vale? Luego, para volver de nuevo a nuestro fichero de datos originales, ¿de acuerdo? Pues de nuevo esa datos, segmentar archivo, ¿vale? Y analizar todos los casos. Y no crear grupo, ¿vale? Para que eh, de nuevo tengamos nuestro fichero de datos sin particiones. Entonces le damos a aceptar y ya tenemos nuestro fichero de datos otra vez sin, eh, sin grupos creados, ¿vale? Otra vez veis que aquí de nuevo aparece eh, la media sin, eh, sin creación de grupo. Vale, eso también por ahí. Eh, bueno, el siguiente módulo que vamos a ver es eh, calcular eh, variable, ¿vale? Entonces, imaginad que a partir de las variables que tenemos ya creadas, queremos crear una nueva, calcular una nueva eh, variable, ¿vale? Eh, para ello, habría que irse al módulo transformar, ¿vale? Ya dejamos ya el módulo de datos y nos vamos al módulo de transformar y le damos a la primera opción que sale que es calcular eh, variable, ¿De acuerdo? Cuando pinchamos en Calcular variables, eh, la pantalla que aparece es bastante eh, similar a la que hemos visto antes en Seleccionar casos. ¿vale? Aquí aparece la calculadora, ¿vale? Aquí hay distintas funciones que tiene implementada eh, SPSS, ¿vale? Y aquí abajo también eh, aparece el botón de eh, introducir si satisface una cierta condición los distintos eh, individuos, ¿vale? Entonces, bueno, en función de las variables que tenemos, ¿vale? Que tenemos el peso y, y la altura, ¿vale? Yo lo que voy a crear va a ser eh, el IMS, ¿vale? El índice de masa eh, corporal, que se define como el peso dividido eh, la altura en metros eh, al cuadrado, ¿vale? Aquí en variable objetivo, ¿vale? Se introduce el nombre de las variable que vamos a, a crear, ¿vale? Es decir, haría un poco el papel de la columna nombre en la vista de variables, ¿vale? Entonces, en este caso, pondríamos IM. Sí. Cuando asignáis un nombre, ¿vale? Ya se ilumina el, el botón de tipo y etiqueta, ¿vale? Que si pincháis, pues, eh, podéis indicar si es de tipo numérico o de cadena, ¿vale? Y, pen, y ponerle una pequeña descripción a esa eh, variable. Entonces, por ejemplo, índice de masa corporal. ¿Vale? Vamos a continuar. Y ya tenemos definida nuestra variable, ¿vale? Veis que aquí aparece el igual, ¿vale? Y aquí la expresión numérica. Entonces, aquí es donde se va a introducir... La, la fórmula, por así decirlo, ¿de acuerdo? Eh, una, una error que cometen muchos los alumnos, ¿vale? Es que aquí, por ejemplo, vuelven a poner IMC igual a la fórmula. Y no. Entonces, eso es un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí el nombre de la variable, ¿vale? Y aquí el igual. O sea, aquí simplemente se pondría la segunda parte de la ecuación o de la, la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como el IMC se define como el peso eh, dividido en eh, la altura... Eh, metro al cuadrado, ¿vale? Pues meteríamos el peso del individuo, ¿vale? Podéis, bueno, no lo he comentado, podéis también aquí poner vosotros si queréis con el picado, peso, ¿vale? Pero si os equivocáis a la hora de poner el mismo nombre que tiene la variable ese eh, se no lo va a coger. Entonces yo mi recomendación es que vayáis a la al cajetín de la variable, ¿vale? La seleccionáis y la pasáis con la flechita, ¿de acuerdo? Eh, luego, hemos dicho peso eh, partido por altura al cuadrado. Entonces sería el símbolo de dividir, ¿vale? Buscamos la altura, ¿vale? Que ya estaba registrada eh, en metros, ¿de acuerdo? Y ahora hay que meter el elevado, ¿vale? Entonces, cuidado porque esto no es como el símbolo típico de cualquier programa, ¿vale? Que no es el, el subvenido este, sino que es los dos puntos, los dos asteriscos, asterisco, perdón, que aparece aquí en la calculadora, ¿vale? Este botón está haciendo el, la función de elevado, ¿vale? Es decir, si quisiéramos, por ejemplo, hacer... 2 elevado a 5, habría que poner 2, pinchar este punto y 5, ¿vale? Bien, entonces, eh, espero que nadie se me pierda ahí. Y tengo el peso partido de altura al cuadrado, ¿vale? Entonces, si le damos a eh, aceptar, eh, bueno, aquí se genera el código este, el código que se genera automáticamente, ¿vale? En el visor de SPSS, de y veis que al final se va ha creado ya esa variable que hemos dicho, ¿vale? El índice de masa corporal, ¿vale? Si la queréis tener más cerca del de peso y la altura, pues la seleccionáis y ahora la lleváis a la posición que eh, queráis, ¿vale? Entonces, bueno, he visto ya que a partir de dos variables, que ya teníamos una o dos, las que queráis, ¿vale? Definidas en el conjunto de... en la base de datos, ¿vale? Podemos crear una nueva eh, variable, ¿vale? Bien, eso eh, por ahí. ¿Hay alguna duda? ¿He visto que se ha encendido algún micrófono? ¿No? ¿No? ¿Hay ninguna duda? Vale. Entonces, continuamos. Ya estamos terminando, ¿vale? Voy un poco rápido, pero porque quería comentar muchas cosas y si no es que no me da tiempo, ¿vale? Eh, si hubiera alguna duda, pues lugar ahora en, la, en el apartado de preguntas, pues la resolvemos, ¿de acuerdo? Eh, bueno, la siguiente el módulo que vamos a eh, ver es la recodificación de eh, variables, ¿vale? En esto lo que se va a conseguir, ¿vale? Es que a partir de una variable ya existente, ¿vale? Eh, le vamos a asignar al conjunto de valores un, un nuevo valor, ¿vale? Es decir, vamos a crear una nueva variable de manera... A partir de otra variable que ya está definida en la base de datos, ¿vale? Mediante la asignación eh, del número, ¿vale? Para ello, pues habría que irse al módulo eh, transformar, ¿vale? Y aparece... Tres opciones, ¿vale? Para recodificar, ¿vale? Recodificar las mismas variables, recodificar distintas variables y recodificación eh, eh, automática, ¿vale? Recodificación automática, su, pro su propio nombre lo dice, ¿vale? Lo hace de manera automática. Y luego, está recodificar las mismas variables y recodificar en distintas variables. La diferencia entre una y la otra, ¿vale? Recodificar distintas variables es que eh, SPSS va a generar una nueva eh, variable a nuestro fichero de datos, ¿vale? Y recodificar las mismas variables es que se va a cargar nuestra variable original, ¿vale? Y va a, super, a superponer, ¿vale? La variable que vayamos a, eh, con la nueva recodificación. Bueno, entonces, mi consejo es que le deis a recodificar distintas variables, ¿vale? Para que no os borre ninguna variable que tengáis ya definida. Entonces, si ahí pinché en recodificar distintas variables, ¿vale? Se abre esa ventanita eh, de ahí. Eh, yo la recodificación que voy a realizar, ¿vale? Es la que aparece en la página 14 del PDF que he eh, indicado, ¿vale? Que he enviado a Intelera, ¿vale? Y es la, la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud en función del valor del IMC, ¿vale? Es decir, todo aquello cuyo IMC sea menor que 18,5 se le asigna o se le clasifica como con bajo peso, ¿Vale? aquello que tenga un valor entre 18,50 y 25, se le asigna o se le conoce como un peso normal, entre 25 y 30 eh, se considera que tiene sobrepeso, y aquello que tiene un IMC superior a 30, ¿vale?, se considera que tiene osidad, eh, ¿vale? Entonces, esa es la clasificación que vamos eh, a realizar, ¿vale? Entonces, aquí en el cajetín del medio metemos la variable que queremos recodificar, que hemos dicho que es el IMC, ¿vale?, y veis que cuando metemos eh, las variables en el que del tiene en medio, se ilumina ya estas dos eh, ventanitas de aquí. Y aquí aparece una interrogación, ¿vale? La interrogación es porque todavía no hemos dicho qué variable vamos a... o cómo vamos a recodificar esa variable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el nombre que le vamos a asignar a esa nueva variable recodificada va a ser clasificación. clasificación. Trabaja IMC, ¿vale? Y etiqueta, pues, clasificación del IMC según la OMS ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos asignado el nombre de las nuevas variables que vamos a recodificar, si le damos a botón eh, cambiar, es importante darle este botón, si no, no lo va a hacer eh, SPSS luego la recodificación, veis que automáticamente donde aparecía el símbolo de interrogación, ahora aparece el símbolo eh, ahora aparece el nombre de la variable que vamos a recodificar, ¿Vale? Entonces, con eso ya tenemos eh, asignado o definida la variable clasificación y IMC, ¿vale? Pero ahora tenemos que hacer la recodificación. Para ello, pinchamos en el cuadro eh, valores antiguos y nuevos, ¿vale? Y eso abre esa eh, ventana que tenéis eh, ahí, ¿vale? En el cajetín eh, valor antiguo, ¿vale? Eh, vamos indicando los valores de nuestra variable que queremos recodificar, ¿vale? En este caso, el IMC. Y en valor nuevo vamos a indicar, o vamos a introducir los valores de las nuevas variables que, va, que vamos a originar, ¿vale? Según la recodificación del ley ¿de acuerdo? Y aquí es donde van apareciendo las distintas recodificaciones que vayamos eh, realizando. ¿Qué significa cada una de estas eh, cosas, ¿vale? Pues en valor, es el valor antiguo individual, ¿vale? Por ejemplo, asignar el valor eh, 18,50... El valor 1, ¿vale? Uso, coge solo eh, valor punto por punto, ¿vale? Eh, Pedido del, del sistema son eh, valores, datos faltantes, ¿vale? Y perdido por el sistema al usuario es algo similar, ¿de acuerdo? Bueno, tampoco es importante pararnos mucho ahí. Luego, en rango, pues eh, incluye a todos los valores antiguos entre, entre los dos especificados, ¿vale? Si, si, si he incluido ambos, ¿vale? Por ejemplo, del, del 18,50 al 25 normal, ¿vale? O del 25 al 30 el sobrepeso, etcétera, ¿vale? Luego, el, este este botón, Rango Lowest hasta el valor, eh, sería rango que incluye a todos los valores antiguos desde el menor registrado hasta el valor especificado, ¿vale? Incluido el que se especifique aquí. Eh, rango Valor hasta Highest todo lo contrario, ¿vale? Eh, rango que incluye a todos los valores antiguos desde el valor especificado, incluido este, hasta el mayor valor registrado. Y esta opción de aquí, todos los demás valores, eh, cualquier valor antiguo no incluido en la lista de especificaciones que aparece eh, en la caja, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a hacer la recodificación la... que he comentado, ¿vale? Entonces hemos dicho que todos aquellos que sean que tengan un IMC menor o igual que 18,50 se le va a asignar el valor eh, 1, ¿vale? Que va, que va a significar bajo bajo peso, ¿vale? Entonces, como es del 18,50 e incluido hacia abajo, ¿vale? Pues el rango luego es hasta el valor, ¿vale? Ponemos 18,50, ¿vale? Y en valor nuevo, ¿vale? El, el valor que va a tomar la las mismas variables, pues el valor 1, ¿vale? Y le damos a añadir. Luego, en la siguiente mm. modalidad, hemos hecho que es de, del 18,50, ¿vale? El intervalo abierto hasta el 25 eh, cerrado, ¿de acuerdo? Entonces sería, como es un intervalo, pincharíamos en rango, ¿vale? Pondríamos 18,51, ¿vale? Porque 50 ya lo hemos eh, agrupado en la modalidad eh, anterior, ¿vale? Y hasta el 25, ¿vale? Y en valor nuevo le vamos a asignar el valor 2. Le vamos a añadir y ahí ya tenemos esa eh, codificación. El siguiente sería del 25 al 30, ¿vale? Como el 25 ya lo hemos agrupado o lo hemos considerado en el intervalo anterior, pues ahora sería 25,01. 1, ¿Vale? Estoy metiendo 0,1 porque la IMC la hemos dicho con dos variables, ¿vale? Si tuviese tres eh, perdón, dos decimales. Si tuviera tres decimales, sería 25,001, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta 30, ¿vale? Y esto lo hemos dicho que va a ser el número 3. Y luego ya la última modalidad, pues podemos pintar si queréis en todos lo, de los demás valores, ¿vale? Y asignarle el valor 4, ¿vale? Y le damos eh, añadir. Y luego, aconsejable también, ¿vale? Para cortar de cosas internas que hace el programa, ¿vale? No sé exactamente muy bien el por qué, ¿vale? Pero aconsejable, eh, cuando terminamos de asignar todos eh, los valores, ¿vale? Pinchar perdido por el sistema al usuario, ¿vale? Y copiar valores antiguos, ¿vale? Y le damos añadir, ¿vale? Y ya con esto, ya hemos hecho la recodificación de la variable IMC. Bueno, ¿vale? entonces le damos a continuar y le damos a aceptar. Al final de nuestro fichero de datos ya aparece la clasificación que hemos eh, realizado, ¿vale? Eh, Veis que ahora, por ejemplo, si le damos a este botón de 1A, ¿vale? No aparece eh, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, ¿vale? Entonces, para que aparezca eh, la categoría, ¿vale? Eh, tenemos que irnos de nuevo a vista de variables, ¿vale? Si queréis, podemos bajar el número de decimales, ¿vale? Porque como toma el valor 1, 2, 3, 4, para que la visualización sea más sencilla, ¿Vale? Y ahora, de nuevo, en las columnas valores, ¿vale? De las variables clasificación y MSS, ¿vale? Y perdón, le damos al botón de los tres puntos suspensivos y se abre ese cuadro, ¿vale? El que hemos visto antes con el variable s ¿vale? Entonces, aquí ya podríamos que el valor 1 corresponde con bajo peso. El valor 2 corresponde con la eh, modalidad normal. el 3. Con el sobrepeso, no, sobrepeso y el 4 con obesidad. ¿vale? Entonces le vamos a añadir y aceptamos. Ya, si nos vamos a nuestra vista de datos, ya sí podéis ver que aparece o los números asignados o la modalidad correspondiente. ¿vale? Si, para compararlos, si pinchamos en clasificación y lo subimos a IMC, ¿vale? Veis que como está entre 18,50 y 25, toma normal, el valor normal, entre 29,66, como está entre 25 y 30, pues sobrepeso, es sucesivamente con el resto de eh, variables. ¿De acuerdo? Y con esto ya terminaríamos este eh, módulo. Uy, perdón, que me he salido del, del programa. Ahí. Y luego ya por último, ¿Vale? Eh, vamos a ver el proceso de eh, categorización, ¿vale? El proceso de categorización lo que hace es que es algo parecido, ¿vale? Al, a lo que hemos visto ahora de, de recodificar, pero no exactamente lo mismo desde el punto de vista estadístico, ¿vale? Porque al final, recodificar, estamos creando una nueva variable, ¿vale? Y la categorización es asignar un conjunto de valores, ¿vale? De una variable eh, numérica continua eh, en un eh, en, en intervalo, ¿vale? De manera que, Pasemos de una variable eh, continua a una variable discretizada. Entonces, para ello, pues, habría que irse al módulo transformar, ¿vale? Y darle al botón agrupación visual, ¿vale? Eh, SPS se lo llama agrupación visual, pero eh, estadísticamente hablando es lo que se conoce como categorización, ¿vale? Eh, entonces, lo que decía, ¿no? Eh, convierte los datos de una variable numérica en un número pequeño de categoría que facilite su manejo, ¿vale? Por ejemplo, eso es muy habitual si estamos trabajando con el peso, ¿vale? Pues agrupar, eh, o con la edad, ¿vale? Eh, personas con menos de 18 años, pues son eh, adolescentes, ¿no? De 18 a 25, tal. mayores de 65, jubilado, ¿no? Etcétera. Eh, entonces, le damos agrupación visual, ¿vale? Y se va abrir esa eh, ventana que tenéis eh, ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como hay que trabajar con una variable continua, ¿vale? Podemos pues meter, por ejemplo, el peso, ¿vale? Y lo pasamos al la de la derecha. Una vez que tenemos ya introducida la variable que queremos eh, agrupar, le damos a continuar y se abre esa eh, ventanita que tenéis eh, ahí, ¿vale? Eh, bueno, se puede hacer varias agrupaciones a la vez, ¿vale? Pero mi consejo es que para no liaros que lo hagáis de una en una, ¿vale? Entonces aquí aparece eh, la tabla, el, el, perdón, el ticketing este aparece la variable que vamos a, a categorizar, ¿de acuerdo? Esto lo podéis agrandar si, si no se ve bien. Aquí nos está diciendo el número de observaciones que tenemos para esa variable, ¿vale? Que tenemos 7 y conocemos la información de todo ello, ¿vale? No hay ningún eh, valor, eh, dato faltante, ni es decir, conocemos todos los valores. Luego, ya en la pantalla eh, principal, ¿vale? Pues aquí en la parte superior aparece el nombre de la variable actual, ¿vale? Y con su etiqueta y abajo el, el número de variables que le vamos a eh, asignar, ¿vale? Por ejemplo, puedo Peso para baja categorizada. ¿Vale? Eh, a continuación, pues bueno, aparece el valor mínimo y el valor máximo eh, registrado para nuestra base de datos, ¿vale? Es decir, el individuo con menos peso es eh, 52,25 kilos y el, el individuo con mayor eh, peso es eh, 87,75. Y abajo aparece un histograma, ¿vale? De la variable eh, peso. Bien, entonces vamos a ¿Se sí, viene bien ahí? Vale. Entonces, a la hora de definir los distintos eh, puntos de corte, ¿vale? Eh, se puede hacer de todas maneras, ¿vale? Se puede hacer eh, de manera manual, ¿vale? Eh, siendo aquí los valores, ¿vale? O, como es más cómodo, dándole cada punto de corte que lo hace de manera eh, automática, ¿vale? Entonces, bueno, viendo un poco el histograma, pues quizás el primer punto de corte lo podemos establecer en el 57-58, ¿vale? Entonces, cuando pincháis en el botón crea punto de corte, se abre esa ventana, ¿vale? Y tenéis que introducir los, los datos o la información en estos tres objetivos, en estos tres eh, cajas, ¿vale? Pues como decía, pues bueno, la primera ubicación del punto de corte, puedo poner eh, 58, por ejemplo, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a decir que se nos cree... Eh, tres modalidades, ¿vale? Nueve puntos de corte, tres, ¿vale? Y si hacéis clic en la tercera cajetín, ¿vale? Automáticamente ya está diciendo la anchura de cada uno de esos intervalos que vamos a definir, ¿vale? Entonces, si le damos a aplicar, veis que ya aquí en el histograma os muestra los distintos grupos que se van a utilizar. ¿vale? Este sería un grupo, este sería otro grupo, este sería otro grupo y este sería otro grupo, ¿vale? Y... Para definir la etiqueta, ¿vale? Si le damos a crear etiqueta, automáticamente ya aparece, eh, o el SPSS os muestra eh, la distinta etiqueta de cada uno de esos valores, ¿vale? Vosotros también podéis, si no, cambiarlo si queráis, ¿vale? O aquí, por ejemplo, podamos escribir, si nos gusta el formato, ¿vale? O si queréis poner, por ejemplo, aquí, para seguir un poco el, el formato de, la, de punto de arriba, pues, mayor igual, ¿vale? Y podéis ponerle el formato que vosotros queréis. Eh, Lo mismo que también podéis, si no, aquí luego jugar. ¿vale? Y ya cambia la etiqueta. ¿vale? Entonces podéis jugar también aquí con el cursor, etc. ¿vale? Y si le damos eh, aceptar, nos dice bueno, pues se va a crear una nueva variable. Le damos aceptar. Aquí se genera en el visor de, de SPSS el código interno que genera el programa. Y aquí ya tenemos... Eh, la variable peso eh, categorizada, ¿vale? o discretizada entonces si vemos, si, para compararlo, si pasamos el peso arriba a la misma altura que la, el peso original pues vemos que eh, la, la distinta categorización lo ha hecho eh, bien como era a esperar, ¿vale? y bueno, esto es todo lo que quería mostraros eh, hoy, ¿de acuerdo? Eh, ya la semana que viene eh, ya entraremos más en temas de en análisis estadístico, ¿vale? Veremos eh, cómo sacar gráficos, veremos cómo mostrar eh, medidas de descriptión, ¿vale? La media, la, la mediana, etcétera, ¿vale? También veremos cómo sacar con SPSS un estudio de regresión y correlación, ¿vale? Y eh, finalmente, que yo creo que sí, si no da tiempo, veremos también eh, cómo sacar tablas de contingencia, ¿vale? De manera que nos... Eh, eh, nos relacione, ¿vale? O nos diga si hay asociación entre dos variables eh, categóricas, ¿de acuerdo? Bueno, eh, voy a dejar de, de compartir pantalla, ¿vale? Y voy a conectar la, la pantalla ya, pues, para el tema de las dudas, pues, si hay alguna duda por ahí. Y nada, estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que, que pueda surgir. bueno, lanzarme, no tengo, no, eh, veo que hay muchos mensajes. empezar ahora a formularme la pregunta que queráis porque, si no, no. Perdona, Cristian, una pregunta, sí. ¿se oye? Sí, sí. podría explicar un poco la diferencia entre variables ordinales, nominales y continuas. No, perdón, eh, sí. O sea, sí, bueno, eh, por ejemplo. Ura? Bueno, a ver, eh, tú cuando estás trabajando con en estadística, ¿no? Hay dos tipos de variables, ¿no? Están las variables eh, cualitativas, que son aquellas que no se pueden medir eh, con un número, o eh, variables cuantitativas, ¿no? Todas aquellas que se pueden eh, medir numéricamente, ¿de acuerdo? Eh, a su vez, eh, las variables cualitativas, ¿vale? Eh, se dividen en nominal, eh, ordinal, eh, en rango, ¿vale? Y hay otro por ahí. El nominal es toda aquella que no tiene un orden establecido. Por ejemplo, el sexo. El sexo es una variable eh, cualitativa eh, nominal, ¿no? Porque eh, ni hombre ni mujer va por delante ni uno del otro, ¿vale? Eh, ejemplo de variable ordinal. Pues, por ejemplo, el curso académico de un estudiante, ¿vale? Ahí sí hay ya un, un orden establecido, ¿no? Está primero, luego está segundo, luego está tercero, etcétera, ¿vale? Y luego, en el caso de variable eh, cuantitativa, ¿de acuerdo? Pues eh, se dividen a su vez en discretas y en continuas. Las variables discretas son aquellas que de un valor a otro pega un salto, ¿vale? Por ejemplo, el número de hermanos. El número de hermanos es 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿vale? Pero no tiene un, un hermano y medio, ¿vale? En cambio, las variables eh, continuas, ¿vale? Son aquellas que toman eh, valores en toda la recta real, ¿vale? Por ejemplo, el peso. El peso toma eh, puede pasar 17 kilos, 17,0001, 17,0002, etc. No sé si he llegado a responder tu pregunta, Francisco. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Nada. A ver, más preguntas por aquí. Eh, dice, ¿hay cursos online donde se pueda profundizar aprendiz más eh, SPSS? Eh, mm. A ver, no sé, la, la universidad eh, saca el curso, pero son más bien de Python y de R, ¿vale? Porque es que la verdad es que SPSS, eh, bueno, hoy en día lo que está pegando fuerte es R o RStudio o Python. No sé, no obstante, por, por, por la red hay muchos mucho manuales de cómo manejar SPSS, ¿vale? Entonces, por ahí, si hiciera falta algo, se podría profundizar por ahí. A ver, luego, otra pregunta. Yo tengo casi una encuesta hecha en Google por casi 2.000 personas. ¿Cómo hago para importarla? Eh, ¿Cómo importar? Pues, cuando... A ver, eso ya no es tan sencillo y yo la verdad... A ver, eso cuando tú tienes un fichero de datos que no es guardado con extensión SAP, ¿vale? Cuando tú le das a abrir ese, ese archivo con ese PCS, ¿vale? Eh, SPSS te va eh, guiando con distintas pantallas de manera que tú puedas eh, adaptar ese o la forma que tú tienes registrada la base de datos en Google o en Excel a SPSS, ¿vale? Pero la verdad que no es nada sencillo. Eso tendría que dedicar un tiempo a cada pantalla para arreglar todos esos asuntos. ¿vale? Por ejemplo, lo he comentado antes, si tu base de datos en Google la tienes registrada con, con punto en vez de con las decimales, pues eso lo tiene que indicar cuando vaya a abrirlo. Y hay que seguir una serie de pasos que no es, no es inmediato. Uno, eh, bueno, dice, ya tengo el SPSS 17. ¿Qué mejora tiene el 24 o el 26? Bueno, a ver, yo eh, tengo que ser sincero. Yo el SPSS, lo único que lo he utilizado eh, es para dar clases en los distintos grados a los que imparto, ¿vale? Eh, La ventaja que tiene el 17 con el 24, hombre. Eh, ya hay siete actualizaciones Supongo que algo cambiará Siempre van introduciendo Nuevo análisis Se va introduciendo mejoras O evitando errores que Podría tener antiguas versiones Entonces supongo que el 24 o el 26 En este caso está más actualizado que el 17 eh, Bueno, ¿cómo se importan datos desde F? Pues lo mismo que he dicho antes ¿no? es, Habría que irse a al fichero de datos aquí, ¿vale? A la pantalla de, de archivo, abrir un fichero de datos y seguir los pasos que se indiquen, ¿de acuerdo? Eh, la agrupación visual únicamente podemos usarlo como variables cuantitativas. Eh, no, la agrupación visual es como variables cuantitativas, ¿vale? Continua, ¿vale? es lo que se suele realizar, ¿vale? Porque es, es discretizar una variable continua, ¿vale? Para reducir el número de modalidades para poder luego tratarla de manera más sencilla. Eh, Cristian, sería interesante que indicase cómo cambiar el formato general para las tablas. Bueno, sí. Eh, eso no lo he dicho. Supongo que cuando te refieres a tablas, te refieres a los resultados que muestra el visor de SPSS. Sí, eso lo veremos la semana que viene, cómo modificar eh, los gráficos, cómo modificar las tablas. Pero vaya, eh, para el caso de las tablas, puedes copiar eh, la tabla, haciendo pinchando la tabla, haciendo botón derecho, copiar, te la lleva a un Word y ahí la puedes adaptar a como más te guste, ¿vale? Eh, uh, hay muchos, se me va a ver. Ver, eh, por favor, ¿nos podría eh, recomendar algún material de lectura sobre conceptos básicos de estadística como el tipo de variables que acaba de explicar? Mm, si quieres, luego me escribe y te digo algunos eh, libros o referencias de eh, gente del departamento que tenía libros de introducción a la estadística y, y, lo, te, y te lo paso, ¿vale? Eh, sí, bueno, aquí Javier Esconde eh, pasa. Eh, un enlace de, de un compañero de una compañera en este caso de cursos y tutoriales de NSPSS y, y DR que está muy bien, ¿vale? Si es verdad que esa dirección eh, esa sí la recomiendo, ¿vale? Eh, ¿Podría explicar lo del identificador? No lo he llegado a entender. para que sirve. Sí? Vale, sí, lo del identificador lo he puesto porque cuando, como hemos visto, cuando si queremos hacer luego ordenación de una, eh, del fichero de datos ¿eh? en función de una variable, ¿De acuerdo? si no tenemos esta variable que identifique el orden en el que hemos ido registrando los distintos individuos, luego no podemos volver al, al fichero de datos original, ¿vale? Por ejemplo, si ordenamos el fichero en función de la edad, si no tenemos esta variable que, que represente el orden de registro, ¿vale? No podemos volver al fichero de datos original, ¿de acuerdo? Es simplemente por eso, es simplemente para mmm, volver siempre a la orden de registro de la base de datos. ¿Cuál es la ventaja de SPSS frente a otro programa? Bueno, eh, la ventaja... Bueno, yo personalmente soy más de R. Yo en todo el tema de mi investigación trabajo con R o Como he dicho, SPSS solo trabajo para eh, casos de docencia. Pero la ventaja, como he comentado al principio de la sesión, pues yo creo que el, su principal... o eh, eh, su, su punto más fuerte, ¿de acuerdo?, es su interfaz gráfica, ¿vale? Que no necesita tener eh, grandes conocimiento de programación ni de estadística para poder eh, realizar un, un, un análisis, ¿vale? Entonces, simplemente con saber dónde está el análisis que tú quieres, te va a la, al módulo correspondiente, hace clic y obtiene los resultados. ¿Cuántas variables puedes introducir? Eh, en principio, todas las que quieras. No, yo trabajé una vez con un fichero de datos que tenía más de 100 eh, variables. entonces no, creo que ahí por ahí no hay problema eh, bueno, ya que hay muchas a ver, a ver que recomiendas ¿te importaría repetir el proceso para calcular variables variable? y me dice, sí, eh, bueno, en, en, para no atendernos mucho, eh, en el PDF que he mandado por el grupo de Telegram eh, os, os digo todos los pasos de cómo obtener eh, esa, esa variable, ¿vale? por si te vas al, al, a la presentación y te va al, al punto y lo repite los pasores. ¿Vale? Si tuvieran alguna duda, pues me escribe y te lo hago ya, si no, eh, más tranquilamente, ¿vale? ¿Qué recomienda R o SPSS? Si tenéis conocimiento de programación, R, sin duda. Cristian, eh, cuando has inventado el archivo, ¿cómo has hecho para sacar las estadísticas de cada grupo? Sí, bueno, eso lo que he comentado es que lo veremos más tranquilamente la semana que viene, ¿vale? Cuando queremos ya sacar distintas medias estadísticas. Eh, simplemente lo he hecho yo de manera rápida para que veáis, para que vieseis la diferencia entre darle a comparar eh, los grupos o cuando no se creaba ningún grupo, ¿vale? Eh, para que veáis la diferencia o lo que hacía el programa. Eh, bueno, el propio el, grupo directamente supongo que te refieres al, al fichero PDF, ¿puede ser, exposición Si eso es así, lo he pasado antes, pero vaya, ahora si no lo paso otra vez. El viernes que viene, la segunda parte, si no recuerdo mal es a las 10 de la mañana. ¿Existe manera de preparar un cuestionario a partir de SPSS para que los resultados directamente nos lleguen en el programa sin tener que importarlo con Excel? Eh, no sabría decirte si se puede hacer, eh, preparar un cuestionario para que te llegue los datos directamente a SPSS. No sabría, tendría que mirarlo. No, R y SPS no son lo mismo, son, totalmente dos, son dos programas estadísticos totalmente diferentes, ¿vale? Y yo prefiero usar, ya lo he dicho antes, R, ¿vale? Eh, porque, bueno, puedes adaptarlo, a, al final, pero necesita saber programación, ¿vale? Eh, bueno, no. Dice uno, dice Juan Carlos, eh, la próxima clase, ¿se podría sintetizar la clase de hoy rápidamente y posterior seguir con programado? Bueno, como he puesto el, el como he mandado el guión, supongo que con eso no habrá problemas para, pues si alguien se ha perdido, como el, el vídeo supongo que Dani ha grabado la sesión, luego podéis ver lo que se ha comentado la sesión de hoy y si no con el PDF, se puede resolver la duda que tengáis, ¿vale? O si he ido muy rápido. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda más... Hola, Cristian. Pues está. Pues si ¿sí te parece, vamos, vamos cortando la clase. Ya está, Dani. Bueno, vamos a tener una segunda... Si no, bueno, si no, la pregunta que surja, pues me pueden escribir por no es el grupo, si no... Además, tú también estás por el Telegram, ¿no?, que de ir respondiendo a la... Sí, a todas pero las eh, me puedes escribir tanto eh, individualmente como por correo, lo que cada uno le vea más, más cómodo. Muy bien, Cristian, oye, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, especialmente en estos días que, que se supone que son de, de vacaciones, pero ya vemos que no hay mucha gente descansando. Sí, por lo menos, Gracias a vosotros, Ari. ir domingo para descansar, ¿vale? Hasta un abrazo, Ari. Gracias. Hasta un, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego y hasta luego.